hace una declaración eh, de bienes de cua, más de 4 mil millones de pesos eh, una, entre su, todas sus eh, pertenencias y negocios entonces tenemos un presidente que si que si él sigue con esa misma tesitura no tiene necesidad ni siquiera de cobrar un sueldo eh, como presidente de la república sabemos que Históricamente los ministros ganan más que los presidentes. El banco central, la banca, la finanza, el banco Reserva, todas esa persona, eh, toda esa, esas personas, todos esos eh, funcionarios ganan en viáticos y en cena y en charla y en vino, gana, eh, gastan más que el sueldo del presidente. Y eso es histórico. Eso no es de del pasado, ni el traspasado es histórico, en nuestro país donde el erario público es como un botín donde se puede repartir, donde eh, una cuchara que, porque es una cuchara aquí en Pekín y en el Palacio, me cuesta a mí do, eh, 30 pesos, yo compro una cuchara que cuesta 50 mil pesos, o sea, eso es lo que se ha visto hasta ahora. Vemos eso, un mensaje bastante claro, no es un presidente pobre, no es un presidente que necesite el Estado para vivir, no es un presidente que va a ver el Estado como su futuro eh, financiero, eh, el de proteger a él y a su familia, porque eso es un legado familiar, toda ese, ese, esa, esa declaración, o sea, que si ni su esposa, ni sus hijos, ninguno de ellos, necesitan eh, atrapar eh, el, el dinero del Estado para hacerse, eh, para hacerse, secuestrarlo y serlo de ellos. Como hemos visto, donde hijo, cuñado, hermano del cuñado, cuñado y contracuñado y todo el mundo, eh, se ha llevado el, el Estado en sus uñas y no hacemos nada, ni decimos nada, ni hasta ahora. Ha habido, eh, y, y hasta ahora no ha habido o no hay... Un, un sola, una sola sentencia de malversación de fondo en nuestro país desde hace más de 30 años. Todo se queda en el periódico, todo se queda en el, en el rum-rum, en el pensamiento, en el dolor de cada uno de los dominicanos que ven como personas que. Y, y, y, y, y más duele cuando hay personas como nosotros, tú y yo, Víctor, que tenemos 30, 40 años trabajando. Y cada vez que vamos a comprar un, un mísero vehículo de menos de dos millones de pesos o menos, hasta menos de un millón de pesos, tenemos que hacer una silla en un banco de dos y tres horas para que no hagan un préstamo. Sin embargo, estas personas llegan al, al, al, al, al poder y en dos o tres años, cuatro años, ya tienen, ya tienen de todo, propio y casa, querida, eh, autos flujosos, o sea que es fácil de saber de saber de dónde viene ese dinero sabiendo que nuestro país ¿qué te puede decir que tú que no que, que, que no se puede saber si esto es si esto si esto cualquier corredor bueno como Félix Sánchez sale corriendo y sale de sale de la isla de tan pequeña que es? o sea esto es así yo creo que el presidente ha dado una buena muestra sus ministros tampoco son gente pobre porque el ministro de Agricultura acaba de, de, de, de hacer una declaración de 801 millón de pesos. Oye, Víctor, ¿eh? eso no es no es el, el, el individuo no es pobre. Así lo, lo hicieron el ministro de la presidencia, así lo hizo el ministro de defensa, así lo ha hecho el ministro de administración de la presidencia, así lo ha hecho el ministro de hacienda, así lo hizo educación superior, así lo hizo el ministro de medio ambiente, así lo hizo el, el ministerio de la mujer. O sea, eh, sus funcionarios principales eh, no entraron en chancleta. Bueno, en ese mismo orden, eh, yo quiero, eh, brevemente, y es que eso que tú señalas y eso que ha hecho el presidente de la República, que cumpliendo ¿verdad? con un mandato, eh, con la ley, pues hizo, presentó su declaración jurada de bienes. este eh, Podemos decir, el, ya en este, el fin de semana, lo los que va de semana, él junto a otros funcionarios del gobierno y el presidente Luis Abinader, pues en su declaración, eh, declara más de una fortuna de más de 4 mil millones de pesos eh, conjuntamente con otro funcionario también, eh, hipermillonario, ¿verdad? Eh, y como sí. señala, eh, es un, una persona que va al gobierno con, ni con la más mínima necesidad de servirse, sino de servir. Ahora bien, como diría nuestro amigo Alberto Vázquez, ojo con eso. Lo que yo espero y así esas son las expectativas que nos hemos creado del gobierno de Luis Abinader es que esa bonanza, esa eh, lujuria eh, en cuanto a, a la fortuna que posee tanto el presidente Abinader como eh, unos cinco o seis funcionarios que están a su alrededor que también eh, gozan de muy buena posición en términos económicos que esa bonanza no le uh -huh. permita cegarse no le permita impedir que ellos puedan ver la necesidad que tiene este país claro que esa fortuna y esa muestra que da el presidente dando ejemplo a que los otros hagan lo mismo que él que digan este este mi este es mi, este es mi esto, esto es lo que yo tengo estos 10 millones 15 millones con esto que voy a entrar para que en cuatro años o en dos años cuando usted tenga que entregar la función en la que hoy está siendo designada usted pueda decir esto con esto con esto entré y con esto salgo y que tú puedas salir con la frente en alto eso muy bien, excelente, así debe ser ahora bien reitero que esta eh, situación privilegiada en términos económicos que usted tiene en el país o que ustedes tienen no lo segue, o sea no le permita impedir ver las necesidades que tiene este país, aprovechar esa tranquilidad que le permite la posición donde están, no solamente como presidente, sino en término económico, le permita, sobre todo, trabajar con mucho mayor entusiasmo. Ya que Dios me dio la oportunidad de estar en esta posición en término económico, en términos de poder político en el país, eso es lo que me va a permitir a mí eh, entregarme en cuerpo y alma, sí, su trabajo. los principales problemas que tiene este país. Yo espero que eso sea una fortaleza, que de hecho lo es, el hecho de que nada le preocupe más que intentar resolver algunos de los problemas que tiene este país, que históricamente no se han resuelto nunca. Es en, bien. en otro orden, eh, Sergio, como decimos una cosa, decimos la otra. Hoy, precisamente, el gobierno de Luis... De Luis eh, Rodolfo Abinadel Corona. Rodolfo Abinadel Corona cumple sí. un mes en el poder. 16 de septiembre. Y hoy se va a dirigir a la nación. Asumo que es hacer verdad una especie de, de resumen breve. Por o dar gracias porque... ¿qué se va? Que tiene en el poder. Bueno, yo me he recarado los anuncios mm. que él ha hecho. Sí. Eh, darlo a conocer ya de manera formal. Y a partir de ahora, pues, ya en... en, en poner en marcha, ya en práctica, eh, y que se realicen o que vayan en pro de realizarse esas promesas y esas acciones que él ha implementado en estos 30 días que lleva el gobierno. Porque hay muchas cosas que le han causado ruido al presidente Abinader y, a, y, al, y al PRM como partido en el poder, que yo entiendo que hay que de alguna manera pues, tratar de, de, de resolver o obviarla para que no sigan causando... Ruido, por ejemplo, dentro de eso, esos ruidos eh, que se han. que hemos visto en estos 30 días, comenzando, por ejemplo, con cuando Abinader nombró a la Diva al, al frente de la parte. No, es el, el, el grupo de farandulero, ese grupo de, farandulero. Del palacio, de su gobierno, y a su vez ahí mismo esto trajo como consecuencia que la hija, que el hijastro, eh, que el. el, el el nieto de Hipólito Mejía, que el otro, o sea, una serie de, de situaciones que han causado ruido en estos sí. 30 días que tiene el gobierno de Luis Abinader y entre otros, el mismo caso de Winston Arnold, designado al cargado de INAPA, cuando la ley te dice que tiene que ser ingeniero civil para eso, entonces, pero pues, tal sí, vez si eso no una lo que impactó el proyecto que se somete a la Cámara de Diputados con el objetivo de cambiar los procedimientos para nombrar a, a Winston Arnold. Situaciones como esa han causado eh, cierto ruido y yo entiendo que una locución del presidente aunque no se va a referir nada de eso pues en el día de hoy haciendo una especie de resumen de lo que ha pasado, las acciones que se han ido tomando en estos 30 días yo creo que es algo que le va a, fav a favorecer bastante porque todavía ¿verdad? todavía mantenemos y ojalá eh, podamos seguir alimentando eh, esas expectativas que nos ha creado la, la la toma del poder de Luis Abinader como, eh, y el partido del revolucionario moderno. Así que ojalá que las expectativas sigan creciendo y que estas expectativas crezcan ya poniendo en práctica esas acciones que él eh, ha mostrado interés para que eh, se hagan. Así que eso es lo que esperamos del presidente Luis Abinader, que, que en el día de hoy va a, a dirigirse a la nación eh, con el objetivo de... Digo yo de, de dar un informe de lo que ha pasado en estos 30 días. Ojalá que sea también sea un discurso, sea una, sea una locución esperanzadora, de manera que en pro de que se sigan resolviendo los problemas de este país, sobre todo en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo. Eso es lo que esperamos. Vamos, Sergio Romero, a otra pausa comercial y seguimos. A regreso, ¿verdad?, con los comentarios de actualidad. Además de que nos faltan todavía compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Antes de ser yo decía ayer eh, que tú no estabas, felicitábamos nosotros a, la, a nuestra amiga eh, Xiomar Hernández, quien fue designada eh, encargada del plan social de la presidencia aquí en San Francisco. Muy bueno, de muy bueno. Así es que, Felicidades a nuestra felicidad amiga y paciente. Nuestras felicitaciones a Xiomara y que, ¿verdad? que haga una labor ¿verdad? Eh, en beneficio de esa clase de, que tanto lo de necesita. De ver que realmente lo necesita. Corre. Vamos a la pausa y en breve estaremos de regreso con ustedes.